Hola, hola. En el programa del día de hoy estaremos viendo qué es tener una buena autoestima, qué es eso de la autoestima, cómo se genera una buena autoestima y eh, realmente los fundamentos para que tu autoestima sea sólida, esté bien cimentada y no suba y baja como el precio de la gasolina y el dólar. Bienvenido, mi nombre es Ricardo de Lerran y tengo el gusto de estar aquí contigo el día de hoy para tocar uno de mis temas favoritos, que es el tema de la autoestima, que es un tema que se ha puesto mucho de moda en las últimas décadas, pero realmente se pone de moda la palabra, pero no, sin embargo no los conceptos importantes y profundos que tenemos que necesitamos para, para realmente tener una buena autoestima y para generarla. Eh, mi nombre es Ricardo de Lerrán, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, este modelo educativo que te enseña aquello que debieron haberte enseñado en la escuela, pero que no te enseñaron, para que vivas una vida con bienestar integral, que no dependas de las circunstancias que no, que tu estado de ánimo, que tu bienestar, que tu felicidad, que tu paz interna no dependa de lo que hagan o de lo que dejen de hacer los demás, sino que dependa de ti. Se trata de recuperar el manejo de tu vida, el control de tu vida para que eh, no importa que vivamos circunstancias difíciles en algunos momentos, tú puedas estar lo mejor posible, lo mejor posible contigo mismo. Bienvenido. Y tenemos este tema de una enorme importancia, porque la relación más importante que tú tienes en tu vida no es, relación, no es la relación con tu pareja, no es la relación con tus hijos, no es la relación con tus padres, con tu jefe, con tu familia, con tu perrito. O tus perritos la relación más importante que vas a vivir en tu vida es la relación tú contigo mismo y tu autoestima va a mostrar va a ser una expresión de esa relación que tienes tú contigo mismo listos para poder escuchar este tema y para poder profundizar y te invito que eh, estaré dando la siguiente semana un, una clase maestra gratuita sobre autoestima. Las tres claves para construir una autoestima invulnerable. Es totalmente gratuita. La, solo tienes que registrarte en mi página ricardodelerran.com. Eh, la voy a poner ahorita en Facebook la pondré en unos momentos en Instagram. Solo tienes que registrarte ahí y en los siguientes días te va a llegar un correo con toda la información para que tú puedas accesar. Y hoy vamos a estar hablando de la autoestima, pero realmente es en, el, en la clase maestra gratuita donde tenemos más tiempo, donde vamos a estar interactuando, donde vamos a estar platicando, eh, que, que vamos a poder poner las tres columnas fundamentales, las tres estrategias fundamentales para construir esta autoestima sólida, fuerte, para que tú puedas vivir esa vida con, llena de confianza en ti mismo, llena de confianza en los procesos de la vida, donde te sientas fuerte, donde te sientas capaz de lidiar con cualquier cosa que te aviente la vida. Capaz de lidiar con problemas con las demás personas y resolver lo resolvible. Porque sabes que cuentas contigo mismo. De eso se trata el webinar, el, la clase maestra gratuita de la 100 semana. Y va a ser, la he dado en el pasado. La han tomado cientos de personas, afortunadamente. Les ha gustado mucho y esta es una nueva versión. Una nueva versión 2021 que va a estar... Eh, más potente, más efectiva y más transformadora no te la pierdas, es totalmente gratis solo tienes que registrarte en mi página ricardodelerran.com, revisar tu correo donde llegarán las indicaciones darte de alta en el grupo de Facebook donde lo voy a estar transmitiendo de manera exclusiva espero allí e iniciamos con nuestro tema, siempre empezamos con una reflexión, esta reflexión de qué es la autoestima para ti, ¿Qué, qué es, así si te preguntas, qué creo yo que es la autoestima, qué es lo que sucede, la autoestima implica para ti cómo te tratan los demás, cómo marcarles un límite a los demás en cómo te, lo que vas a algo muy común, por ejemplo, es lo que vas a permitir de los demás y lo que no vas a permitir de los demás. ¿O qué es esta autoestima? Te leo, apunta en los comentarios, por favor, ¿tú qué, qué, qué es la autoestima para ti? ¿Tú qué consideras que es esta autoestima? Eh, saludos, tenemos algunas personas ya conectadas en Facebook. Hola, saludos. No aparece tu nombre. Eh, si puedes darle permiso a StreamYard para que aparezca tu nombre, eh, ya, ya podré leerte. Ligia, saludos, qué gusto verte ahora de este lado. Alaira, saludos por aquí, qué gusto verte. Carla y familia, como siempre, conectados. Qué bien, me da un gusto enorme estar aquí con ustedes, con este, con este gran tema de qué es, es la autoestima, porque es la autoestima. Y pones, bueno, escucharme y atender mis necesidades, me gusta esta respuesta, escucharme y atender mis necesidades, parte importante de una relación sana con cualquier persona, pues es escuchar a la persona y parte de una relación sana contigo misma, contigo mismo es escucharte a ti y decir a ver qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo deseo y atender mis necesidades muy bien de la forma más inteligente eh, que puedas y ese es y ese es un punto fundamental porque el error más importante que solemos cometer cuando pensamos en cuanto a autoestima es que lo pensamos en cuanto a los demás como, como muchos de los temas pienso en mi autoestima en relación con el otro y entonces decimos, ¿cómo puedo yo permitir que esta persona me hable así? Eh, eso, es, eso es algo que afecta a mi autoestima. Pero la parte más importante no es tanto cómo permites que esa persona te hable así o no, o que haga esto o aquello, insisto, sino lo más importante es cómo te hablas tú a ti. No es tanto qué límites le pones a la otra persona de una forma de origen, sino qué límites te pones a ti en la forma de hablarte a ti mismo. Es muy natural que eh, dentro de nosotros, pues hay, hay todo tipo de actitudes, todo tipo de voces y, y a veces nos podemos hablar de una forma muy severa, nos podemos hablar de una forma muy agresiva incluso, nos podemos estar condenando eh, de una manera importante y, y o victimizándonos también, que eh, sintiendo, ay pobrecito de mí, Ay, es que qué más me trata la vida. Y esas son voces importantes que marcan la relación que tengo conmigo y que marcan cómo me estimo yo y cuál es mi nivel de autoestima. Entonces, lo primero que queremos ubicar, lo que queremos comprender con claridad es que mi autoestima, como lo dice la palabra, auto hace referencia a mí mismo, tiene que ver conmigo. La autoestima es... ¿Qué tanto yo me estimo a mí mismo? Es la forma más eh, sencilla, digamos, de acordarnos. Pues es autoestima, pues es ¿qué tanto me estimo yo a mí mismo? Y a partir de esta, tima, esta estima y relacionado con esa estima, lo que está en el fondo es eh, ¿qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me... Eh, muestro que me relaciono conmigo de una forma afectuosa. Y eso lo podemos ver en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Una forma fácil de notar cómo te hablas, pues es como de, de cómo, cómo te relacionas contigo, es cómo te hablas a ti. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde yo, eh, no sé, cometí un error, tiraba una cosa, olvidaba mi teléfono, lo perdía, eh, lo que sea. Y que inmediatamente una voz dentro de mí decía, ¡ay, qué bruto! ¡Ay, qué estúpido! Y entonces, ¡ah! Sentí este coraje conmigo, eh, que realizaba este regaño, esta, esta condenación hacia mí mismo. Y, y, y conforme me fui dando cuenta de eso, que nos ha pasado a todos, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Cuéntame en los comentarios, que, ¿cómo, ¿cómo te regañas? ¿Qué te dices? Mis palabras, mis regaños y adjetivos más comunes eran qué bruto, qué tonto, eh, qué bárbaro, qué idiota, qué pensativo. Y, y todo eso sucedía, y eso sucedía desde este lado de coraje conmigo mismo. Y esa es una voz. ¿Y por qué? Porque yo, al igual que la mayoría de nosotros, eh, fui educado a... Y, y, y escuché esas frases muchas veces en mi vida, en mi casa, en la escuela, con los compañeros de escuela, en, en todos lados, en todos lados los escuchamos porque vivimos en un mundo bastante agresivo, bastante condenatorio, eh, que está relacionado con el tema que vimos en el programa pasado de la culpa, que si no lo has visto te invito a que lo veas, está en mi canal de YouTube como más de 80 programas gratuitos que he grabado. Para ti y, y esta culpa implica que me estoy condenando, que me estoy auto devaluando, que me estoy restando valor a mí mismo y, y entonces cuando yo me siento mal conmigo mismo me resto valor, a partir de este origen es cuando yo me relaciono con los demás y volteo a ver a los demás y entonces puedo permitir aquello que no es sano para mí puedo yo permitirme caer en, en excesos de comida, de alcohol, de, tele, de televisión, de Netflix, que no son sanos para mí? donde puedo yo caer en permitir las cosas a los demás, en eh, dejar que me hablen o me traten de cierta manera? Porque en el fondo, en el fondo, tengo esta sensación autodevaluatoria donde pues tal vez no me merezca algo mejor. Y aquí es importante entender que esto funciona mucho a nivel inconsciente y que a nivel inconsciente, eh, porque a veces escuchamos eso no, no, no, yo sí me quiero, yo quiero lo mejor para mí. Ok. Pero ¿hasta qué punto dentro de ti hay una vocecita donde de repente dice, pues sí, es que sí me trata mal, pero en parte es porque pues, tal vez yo no estoy a la altura, tal vez yo me lo merezco. Y esa es la vocecita fundamental que queremos escuchar ese es el pensamiento que escuchamos como una voz que son los que queremos observar y los que queremos darnos cuenta porque ahí está el eje de la autoestima y ahí es donde está el punto de inflexión ahí es donde podemos hacer el cambio ahí es donde podemos hacer la transformación hacia una mayor autoestima fíjate ¿Cómo te gustaría hablarte a ti mismo? ¿Cómo le hablas a tu hijo, si tienes un hijo pequeño, una hija pequeña? ¿Cómo le hablas a tu hijo pequeño o a tu hija pequeña? Porque si tú le hablas con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, al menos procuras lo más posible hablarle de esa forma, ¿por qué no te hablas así a ti todo el tiempo? qué es lo que sucede allí, y es muy claro y es muy importante aquí, a veces tenemos la idea de, es que si soy demasiado soft, si soy demasiado suave, si soy demasiado permisivo conmigo, entonces no voy a lograr cosas, no voy a marcarme límites, no voy a disciplinarme, pero eso no es totalmente cierto, efectivamente, el, así como cuando nos regañaron y nos condenaron, nosotros lo introyectamos y lo reproducimos en nosotros y, y sí fuimos recibiendo esta educación que se hacían lo que podían con lo que tenían. Eh, y pues sí, restringimos ciertas conductas nosotros y nos orientamos a hacer tarea, a no romper las cosas, a no pegarle al hermanito. Hoy en día también medio nos funciona, medio nos puede llevar a funcionar el que nos regañemos, el que nos limitemos, ¿no? El, ¡ay, presta atención! No tires las cosas, no olvides tu celular, no olvides cargarlo y luego se descarga. Eh, todo eso, eh, esa forma intensa y agresiva de hablarme a mí mismo, pues sí medio obtiene resultados, medio tiene resultados y puede hacer que yo preste más atención. Pero la pregunta sobre todo es... Se puede hacer de una manera, ¿crees que tú puedas autoeducarte, reeducarte de una manera más amorosa, más amable? ¿Crees tú, más allá de cómo saber si tengo una buena autoestima? Eh, te puedes preguntar, ¿puedo tener una mejor autoestima? No importa en qué lugar esté puedes mejorar tu autoestima, puedes hacerlo mejor. Y ese es un aspecto fundamental, porque te puedes darte cuenta de todos esos elementos que marcan una autoestima que puede ser mejor. Que más allá de que le pongamos mala o buena, que implicaría sobresimplificarlo en, con solo dos opciones, algo que en realidad es gradual es qué nivel de autoestima tienes, qué tanto te estimas, qué tanto te valoras, y cómo este, esta forma se muestra en cómo te hablas. Observa cómo te hablas, observa con cuánto cariño y amor te hablas. A veces, para algunos de nosotros puede ser, como a mí al principio era como... Como curioso, pero, pero ¿cómo? Pues ni modo que yo ¡ay sí! Entonces me hablo con bonitos y me pido las cosas bonitas y con cariñito pues ni, se, ni que fuera de kinder pero pues no, no se trata de kinder o no de kinder se trata de que ¿cuál es la manera más madura de tratarte a ti mismo y de tratar a las demás personas? Como decíamos, si tienes un hijo, una hija una mascota un, un amigo un, una un mejor amigo, una mejor amiga, ¿cómo le hablas? ¿Le regañas? ¿Crees que esa es la mejor forma de hacerlo? ¿La regañas, lo regañes O puedes tú hablarte, hablarle a la otra persona, hablar de ti mismo con mucho amor, mucha comprensión, mucho cariño y también una firmeza importante, donde yo puedo impulsarme a disciplinarme y hacer las cosas. Te quiero compartir un, un momento donde yo recibí una epifanía enorme de, de, de mi autoestima. Es por eso que yo he ido aprendiendo, desarrollando, practicando, escuchando estas voces ¿no? Y, y dándome cuenta de cómo cuando me decía ¡Ay, qué bruto eres! ¡Ay, qué tonto eres! Entonces yo me detenía y me decía, espera, no me voy a hablar así. ¿Cómo puedo yo hablarme de una manera más amorosa, marcarme este límite y prestar más atención también. Estuve practicando decirme, ¡ay, qué bruto! Me tenía me decía, no, no, espérate. ¿Realmente cuál sería el adjetivo que implicaría que yo olvido cosas? ¿Que tiro cosas que se me olvidan? ¿Que las rompo? ¿Qué me hace eso? Eso me hace humano. Eso me hace humano. Equivocarme me hace humano. Y Todos nos equivocamos. Nos hemos equivocado. Y nos equivocaremos. Entonces lo sustituí yo por decirme, ¡ay! ¡ay qué humano! Rompí esto, tiré esta otra cosa, ¡ay qué humano! Y lo estuve practicando mucho tiempo. Y luego cuando otra persona también cometió un error, y la posecita condenatoria decía, ¡ay qué bruto! La paraba y le decía, ¡espérate! ¡ay qué humano! Y entonces yo fui infundiendo de comprensión, poco a poco... Esta actitud incomprensiva, intolerante mía hacia mí y hacia los demás. Eso es algo que tú puedes hacer. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices cuando te equivocas? Y al mismo tiempo te puedes decir, a ver, corazón, vamos a prestar atención, prestar más atención la siguiente vez. Imagínate que estás con tu hijo, con tu hija, tu sobrino, y, y está corriendo con la leche, y se tropieza, y Tira la leche, se cae y se pega. Y se pone a llorar. Y tienes el impulso de decirle, ¡Ay, ya te he dicho cuántas veces te he dicho que no corras! Y menos con cosas. Mira, ya tiraste la leche en el tapete. Ahora va a estar apestando. Y ahora tengo que limpiar y tengo que dejar de trabajar. Y yo tengo esta junta. Tal vez ese sea tu impulso. Pero puedes tú detenerte y decirle, a ver, espérate. A ver, mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Más importante que el tapete, que la leche. ¿Estás bien? ¿Ok? ¿Te lastimaste? ¿Necesitas que te atienda? A ver, con todo el amor y toda la comprensión. Y ya después, también con toda la firmeza, puedes decirle, mi amor, te he dicho que no corras porque te puedes caer más fácilmente. Entonces, este es un ejemplo. Estabas corriendo y mira con qué te tropezaste con esto. A ver, vamos a practicar... Correr prestando más atención, o correr más lento, o caminar. Y lo tomas de la mano y le ayudas, lo apoyas en ese proceso. Oye, mira la consecuencia, la consecuencia es que ahora hay leche en el piso. Vamos a limpiarla, vete, vamos por un trapito, tráeme un trapito a la cocina y vamos a limpiarla. Y entonces limpiamos por aquí. El amor no quiere decir no marcar esos límites ni poner consecuencias. El amor quiere decir que lo haces desde el amor. Entonces es un pequeño ejemplo y te invito a que tú te observes cómo lo ves tú, cómo te hablas tú a ti mismo. Y compárteme en los comentarios. ¿Te hablas de una forma muy ruda a veces? ¿Y en qué momentos has hecho tal vez esta transformación y has detenido esta parte innecesariamente ruda? ¿Y podido transformarla en una mayor empatía contigo mismo? Y con los demás. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo te dices? Yo, por ejemplo, me digo mi amor, corazón. Al principio me costaba trabajo y como es que, ¿cómo? No entiendo, pero ¿cómo me voy a decir así? Porque claro, si así le digo a mi hijo, pues así me puedo decir yo, naturalmente. Así me quiero decir yo. Entonces, eso es un buen ejercicio. ¿Qué, qué eh, eh, otro ejercicio también? Porque este es, digamos, algo más sencillito. Muy útil, muy importante, pero más por encimita. Pero podemos ir mucho más profundo. Podemos ir más profundo y poder eh, ver que eh, cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo recuerdo mucho una vez que un sábado en la tarde llegué solo a mi casa, eh, estaba viendo yo solo, y yo me... Llegué a mi casa y me empecé a sentir muy, muy triste un sábado en la tarde. Empecé a sentir un dolor en el corazón. Me sentía muy triste y me pregunté, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me siento tan triste llegando a mi casa? Y me sentía solo. Esta, esta vivencia que, que, que a veces decimos así, no es como me siento solo. Como me siento, eh, que en semiología le llamamos desolación. Me siento desolado. Y digo, ¿por qué me siento así? Y empecé a observar lo que me estaba diciendo. Y, y decía, bueno, pues es que no siento que me estés diciendo nada. Pero busqué profundizar. Y dije, a ver, profundiza. ¿Qué significado es el que le estás dando? A veces lo que me digo no es solo de forma explícita. Y es esta vocecita. Sino lo que me he dicho a lo largo del tiempo que se convirtió en un contexto de significación, y que está implícito. Entonces me di cuenta que tenía yo el pensamiento, la creencia de que si yo llegaba solo a mi casa el sábado en la tarde, específicamente el fin de semana, el sábado o el domingo en la tarde, eh, y yo quería estar con alguien y no estaba con alguien, es porque nadie quería estar conmigo. Yo dije, ah, caray, que, que es, me di cuenta de ese pensamiento y de esa creencia. Que seguramente, si tú eres honesto y lo buscas, te puedes dar cuenta. Y dije, ay, sí. O sea, surge esta creencia de que si estoy solo es porque nadie quiere estar conmigo. Y dije, ok, ok, ok. ¿Y qué más? ¿Qué más hay atrás en esta actitud, en esta creencia? Y me di cuenta que además decía esta creencia, que si nadie quiere estar conmigo es porque nadie me quiere. Y dije, ok, okay pues, pues, claro, si estoy pensando que estoy solo porque nadie me quiere, pues naturalmente me voy a sentir triste bajo ese significado. Y luego fui más a fondo y me pregunté y dije, a ver, pero ¿cómo? Y dije, ¿y si nadie me quiere? Es porque no soy digno de ser querido. No soy digno de ser querido. No merezco ser querido. Oh, ¡Wow! Dije, qué fuertes pensamientos, ahora sí, qué fuertes autoconfesiones, qué fuertes autoconfesiones. ¿Cómo no me voy a estar súper triste si el problema no es que llegue el sábado en la noche solo a mi casa y me ponga a ver lo que sea que tele o una película o lo que sea solo, sino que piense que porque estoy solo quiere decir que nadie quiere estar conmigo. Porque quiere decir que nadie me quiere, que quiere decir que porque no soy digno de ser querido. Y entonces, eso es lo que le llamamos la huella de abandono, en semiología de la vida cotidiana, que comprendemos que es el núcleo, la almendra de todo malestar, de todo sufrimiento humano, de que produce esta sensación de desolación, de no estoy, bien, estoy solo, pero no estoy bien estando solo. Hay otros momentos donde nos podemos sentir a todo dar, nos podemos sentir muy bien estando solos, pero hay momentos donde no. Eh, entonces dije, claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, fíjate cómo me estoy diciendo. ¿Qué es lo que me estoy diciendo en el fondo? No soy digno de ser querido. Vaya, vaya condenación y vaya juicio. Y recordé que muchas veces en, en mi infancia... Me regañaban y me decían: vete a tu cuarto, vete solo a tu cuarto. Y entonces era como el castigo: vete solo a tu cuarto. Uf, wow, qué fuerte. Vete solo a tu cuarto. O sea, estar solo implica eh, que me habían retirado el afecto por algo que yo había hecho. Pero ahí, cuando te das cuenta de eso, es cuando puedes recordar: me estoy diciendo que no soy digno de ser querido, yo puedo darle la vuelta de una manera inmediata, sobre todo con práctica. Y como lo he practicado en ese momento, decidí, espera, para, paro esa voz, paro esa creencia inmediatamente, porque ¿quién decide si soy digno de ser querido? ¿Quién es la autoridad máxima, final y total que decide para mí si soy digno de ser querido? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! Además de que no tiene mucho sentido los pensamientos cuando los analizas de diversas formas, pero sobre todo me, me enfoqué en ese. Yo soy el que decido si soy digno de ser querido. ¿Y yo soy digno de ser querido? Yo elijo creer, pensar y estar convencido totalmente de que yo soy digno de ser querido. ¿Por quién? Por la persona más importante en mi vida, que es por mí mismo. Yo soy digno de ser querido por mí mismo. Y en este instante me dije en ese momento, me voy a amar, me voy a querer, me voy a abrazar total y completamente. Y voy a acariciar y abrazarme y voy a quererme. y me la voy a pasar súper bien el día de hoy. Lo voy a disfrutar enormemente porque yo me merezco darme el mejor sábado en la tarde en mi vida. Y porque yo me caigo muy bien y yo me la puedo pasar muy bien conmigo mismo. Entonces, y en ese momento, como lo he practicado eh, en ese momento, sentí que se me desapareció la desolación, se me desapareció el malestar. Dije, claro, pues si yo tengo el amor de la persona más importante en mi vida, que soy yo. Y además tengo el amor del de ser de aquello que yo creo que es nuestro creador, nuestra creadora, y que nos crea desde el amor y por el amor, y que nos ama incondicionalmente, hagamos lo que hagamos. Entonces dije, wow, fantástico, me encanta, me encanta. Y me sentí muy bien. ¿Qué cambió? La situación seguía siendo la misma. Yo seguía llegando el sábado a la tarde, sin pareja, a mi casa, yo seguía sin, eh, estando solo en mi casa, físicamente solo en mi casa, no y, pero había cambiado mi estado interno totalmente. Y en esa forma eh, me cambió mi forma de sentirme conmigo mismo y sentir ese amor tan profundo que he aprendido a practicar. ¿Has practicado tú algo así? ¿Has practicado realmente darte este espacio de amor y decirte mm, me amo porque merezco amarme, porque soy yo, y porque si no me amo yo, pues quién, porque si no vamos esperando como que los demás nos den, nos validen, nos amen, nos quieran, porque no nos los hemos dado a nosotros? Porque si no me lo doy a mí, mismo, pues estoy, estoy esperando a que me lo den, a que me lo validen, a lo que me quieran. Y entonces no puedo estar solo conmigo mismo porque, pues, ¿qué, ¿qué implica eso? ¿Qué tipo de persona soy? ¿No? Entre semana puedo estar solo, pero el fin de semana no, bueno, eso ya implica que nadie me quiere, que nadie quiere estar conmigo. ¿no? Entonces, y, y esa práctica de la autoestima, de la autoestima es fundamental, porque no solo se trata de Cachar en lo que estás pensando de forma explícita cuando te dices qué tonto, qué bruto. Sino también de hacer este cuestionamiento profundo cuando te sientes mal contigo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, qué, qué actitudes están activando que están generando este conflicto contigo mismo? y ¿Qué tanto te estás estimando? porque una buena autoestima como decíamos, no es que buena o mala y que solo hubiera dos opciones es que todos traemos cierto nivel de autoestima y que va fluctuando pero cuando te cachas en sentirte mal contigo mismo y que tú lo estés creando ahí es donde puedes generar esa transformación y dar un salto en tu autoestima y practicarlo para consolidarlo, practicarlo para consolidarlo para que esa autoestima sea fuerte, sea confiada, sea, yo sé que puedo disfrutar mi vida, yo sé que puedo lograr cosas, independientemente de cualquier cosa que suceda en mi vida, independientemente de que esté con una pareja o no esté con una pareja, independientemente de que en ese momento me esté validando mi jefe, mi hijo, mis padres, me estén aplaudiendo o me estén criticando, yo puedo hacer ese acto reflexivo para poder generar esa transformación. Y yo te invito a que practiques, preguntarte, a ver, en este momento, ¿qué nivel de autoestima se está reflejando? En este momento, ¿qué es lo que, eh, eh, qué, eh, cómo me estoy hablando a mí mismo? En este momento, si te sientes mal contigo mismo en un momento dado, cómo, ¿por qué, qué me estoy diciendo o qué me he dicho en el pasado que ya se ha cristalizado en una actitud y está surgiendo en este momento en creencias que se están manifestando de esta forma. Porque tú puedes transformar todo tu autoestima de esta manera. Las grandes noticias es que tu autoestima siempre está en tus manos, no está en manos de nadie más. Y lo que requiere es eso, que retomes la responsabilidad de ti mismo. Y que esta voz, que en, que en semiología le llamamos el imaginario, que es policía, juez y verdugo, la pares en seco. La pares en seco. Y cuando conforme vas transformando esta relación contigo mismo, pues entonces y te vas estimando más, amando más y valorando más, muy naturalmente vas transformando tu relación con los demás. Y cuando estás con una pareja que pues no te estima, no te valora, no te ama como a ti te gustaría, eh, somos humanos, pero digamos eh, de la forma en que a ti te gustaría. Entonces, naturalmente puedes solicitarlo, puedes negociarlo, puedes hablarlo, puedes parar las palabras agresivas, puedes eh, parar los reclamos y decir, a ver, dialoguémoslo, platiquémoslo, platiquémoslo de cierta, de una manera muy natural. Esa es la invitación que te hago a que te preguntes, ¿cómo está en un momento dado tu autoestima? ¿Cómo puedes incrementarla para poder tratarte mejor? Porque es la relación más importante en tu vida. Y con este objetivo te invito al taller que voy a estar dando la siguiente semana. esta clase maestra gratuita de las tres estrategias para construir una autoestima invulnerable para salir de las inseguridades que implica, de los miedos que están socavando eh, tu autoestima, del miedo, qué que pensará de mí la otra persona, eh, del miedo a, a, a si voy a equivocarme o no voy a equivocarme, si voy a fracasar o no voy a fracasar, para poder construir esta autoestima, y esta confianza en ti mismo. Una confianza muy realista no es únete a los optimistas, una confianza muy realista, una confianza basado en saber que tú cuentas contigo y que tú eres tu mejor aliado y que tú vas a ir resolviendo lo que se te presente en la vida de una o de otra forma y la confianza en que la vida eso es lo que nos va a dar nos va a dar oportunidades para crecer, para crecer sobre todo en autoestima igual los demás, eso es finalmente lo que nos van a dar estas oportunidades eh, solo tienes que registrarte para esta clase maestra gratuita en mi página ricardodelerran.com, la voy a poner ahorita una vez más en Facebook, después puedes tú, eh, en Instagram voy a poner el enlace también y espero verte ahí la siguiente semana, va a estar extraordinaria, es una nueva versión del taller que han tomado cientos de personas y que les ha gustado enormemente, les ha gustado mucho, es muy efectiva muy profundo y va a ser el miércoles primero de diciembre y el jueves 2 de diciembre y vamos a tener dos horarios de las 11 va a ser de las ah, olvido los horarios en un momento les llegará el correo con los horarios específicos para que para que lo puedan revisar y lo puedan recibir muy bien, pues tenemos aquí algunos comentarios, tenemos aquí eh, algunas, algunas eh, preguntas. Como siempre, al final del programa nos quedamos platicando. Me encanta escucharte, me encanta dialogar contigo. Y eh, Romy, saludos Romy, un abrazo, buenas tardes. Antes me hablaba de una manera muy ruda. Quiero aprender a hablarme amorosamente. Muy bien, fantástico. Pues partiendo, como decíamos, de esta autoobservación, de cobro conciencia de mí. ¿Cómo me estoy hablando? El día de hoy, escucha cómo te hablas, nota cómo te hablas. Es prestarle menos atención a cómo te hablan los demás y más atención a cómo te hablas tú. Y a ver cómo me estoy hablando. Y cómo le puedo meter una dosis de amor extra a la manera de hablarme. Muy bien, Romy, nos platicarás después. Merci, gracias por su mensaje, Ricardo. Merci, un abrazo, gusto, gusto leerte. Aparte, son introyectos, porque el fin de semana es social. Sí, claro, por supuesto, esas creencias, podremos estar aquí eh, reflexionando sobre las varias irracionalidades que implican, ¿no? Y por qué el lunes, no importa si estoy solo en mi casa, y por qué el sábado sí, ¿no? es una convención social. Totalmente, tienes, tienes toda la razón. Y así, ¿no? Cuando tenemos una, una actitud, un, un pensamiento, una creencia que nos está haciendo sufrir, que es que nos está diciendo algo eh, doloroso sobre nosotros mismos, pues lo podemos cuestionar, lo podemos cuestionar. Uh -huh. Ligia, gracias, voy a trabajar más en esa autoobservación. Claro que sí, Ligia, qué gusto, ya nos platicarás después. Eh. Romina, siempre podemos aprender a tratarnos mejor Así es Y eso es hermoso de este camino de desarrollo de conciencia Con semiología de la vida cotidiana Y otros modelos Que tu potencial es infinito, literalmente Y tú siempre puedes aprender a tratarte mejor Siempre puedes aprender a sentirte mejor Siempre puedes eh, expandir tu conciencia, ser más comprensivo, más asertivo, más firme y poder construir tu bienestar integral. Pero esta construcción del bienestar integral, la manera más sólida de realizarlo es iniciar desde adentro, de adentro hacia afuera, empezando con esta relación que es la relación más importante en tu vida, Insisto y seguir insistiendo, que es la relación contigo mismo. Hmm. Ceci, me doy cuenta, a mi hijo le hablo con mucho cariño, pero a mí o a otras personas es como regaño, exigencia, como de antemano veo, se equivoca. Ceci, gracias por compartirlo, porque es justo a veces esos, esos esquemas que podemos cambiar. A ver... ¿Por qué le hablo a mi hijo con mucho cariño y por qué no me hablo a mí con ese cariño? Y una actitud que ya tienes practicada con tu hijo, ahora puedes ampliarla para que también eh, se aplique cuando estés hablando contigo. Entonces, eh, porque sí, se, se equivocan los demás, todos nos equivocamos y tu hijo se equivoca y nosotros también a veces a veces somos más pacientes con los niños porque creemos que los adultos ya no deberíamos de equivocarnos pero eso es incorrecto si sí nos equivocamos y nos seguiremos equivocando para siempre somos humanos y la equivocación simplemente implica que no estoy logrando mi objetivo deseado eh, que no, ¿no? Y entonces eso es totalmente normal, parte de la experiencia humana que, que venimos aquí a tener. Muchísimas gracias, Ceci, por compartir. Continúa, te invito a que continúes eh, observándote, viendo qué pasa con este tema de la autoestima y que lo continúes compartiendo. Yadira, saludos, Yadira, qué bien verte conectada. En el camino vamos, queriéndonos y comprendiéndonos más poco a poco, confrontando algunos miedos en el camino. Gracias Ricardo, gracias Yadira, con muchísimo gusto. Es un placer haber estado aquí contigo el día de hoy. Y nos vemos en el taller de la siguiente semana. Te espero, regístrate gratis ricardolerran.com. Te mando un abrazo enorme. Te invito a que compartes este contenido si te pareció útil. Compárteselo a esa persona que crees que le puede ser útil también. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Ricardo Lerran, en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte para recibir los eh, avisos cuando subo nuevo contenido. Y puedes prender la campanita para que te avisen. Muchísimas gracias, un abrazo y te veo la siguiente.